Hola muy buenas, me llamo Héctor González y soy el creador de la webserie Dime tío. La idea de Dime tío surgió en 2012 cuando yo tenía ganas de hacer alguna webserie así de humor friki en la que hubiera dos amigos que se cuentan sus cosas mientras juegan a la consola. Tipo qué vida más triste. Le comenté a un amigo si quería participar, él accedió y así empezó todo. ¿Y si me acuerdas que logré impresionar a María? Sí, ya te vi con ella, ¿de qué hablasteis? Bueno, de cine y de muchísimas cosas más, ¿eh? Oh. Mi escena favorita de Titanic es cuando Jack pinta desnuda a Robos. El reto más difícil a la hora de empezar a, con Dimitriu era el de cuadrar los horarios del otro actor y el mío. Eso fue bastante complicado. Una vez superado eso, adelante. Pues justo aquí tengo la solución a todos estos problemas. ¿Y esto qué es? Mi manual de juego, tío. Para que una webserie tenga éxito, tiene que tener tres cosas primordiales. Primero, unos buenos personajes, que conecte con el público y que se pueda empatizar con ellos. Segundo, una buena trama, una buena historia que enganche y que sea original. Y, pero sobre todo, un buen estilo de montaje, ya que los consumidores de webseries demandan un tipo de montaje rápido, efectivo y directo. Joder, pues no me acuerdo. También recuerdo, aunque no me siento muy orgulloso, que utilicé el rollo de YouTube para caminarla. Hitchbook es una plataforma muy interesante ya que da difusión a una gran cantidad de creadores y creadoras de webseries de España y Latinoamérica, una difusión que no dan otros medios de comunicación como puede ser la televisión, la radio o la prensa escrita.